Hello, hi, bunyisen y sayonara Este es un nuevo para el canal Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal Le des un like a este video Y que compartas este canal con todos tus amiguitos Pero si estás por ver Alonso, solo suscríbete Pero ya no serás por el alone porque porque yo soy tu amigo Pero si eres mi amigo, también te, tendrás que seguirme en Instagram como samkulchen709 Y en TikTok igual Y ahora sí no hay nada más que decir, comencemos <risa> Espero que ustedes estén tan felices y dichosos como yo Porque hoy, como dice el título del video Hoy voy a hablar sobre la gratitud Ustedes saben, los que me conocen, saben que soy una persona muy feliz ¿Pero qué es la gratitud? La gratitud es cuando le agradeces a algo o a alguien por ayudarte Pero a otro nivel ¿Qué quiere, ¿Pero qué quiere decir otro nivel? A otro nivel quiere decir? Que nosotros siempre decimos las gracias mecánicamente o automáticamente, ¿qué quiere decir? O sea, que cada vez que nos ayudan en algo o nos regalan algo, nosotros decimos gracias, pero no viene de nosotros, o sea, ya lo decimos así por hábito inconscientemente, pero eso se supone que quería venir de nosotros. Así decir con amor, con cariño, decimos conscientemente gracias. Cuando nos abran la puerta, por ejemplo, decimos, ah, qué educado, muchas gracias, pero que venga de nosotros que lo sintamos. Ahora ustedes estarán preguntando, sí, Samuel, al parecer tienes razón. Pero, ¿cuál es la importancia de la gratitud? Sí, ¿por qué te deberíamos creerlo? Bueno, pues la gratitud te ayuda a cuatro cosas. Uno es eh, estimular más las emociones positivas. Segundo... Detectar fácilmente emociones negativas Tercero, ser más solidarios Y cuarto, tener más éxito en la vida en general Otro factor de la gratitud muy importante Es que tenemos que apreciar lo que tenemos Tenemos que agradecer por ese plato de comida Que tenemos en nuestra mesa Y que lo, y que podemos, com y que lo podemos comer También una casa en donde podemos vivir Contiene un techo a por, a agradecer por la tecnología y la en que podemos tener la información a la mano y podemos entretenernos, pero siempre y cuando tenemos que usarla moderadamente. Agradecer por la salud, porque sin salud no puedes comerte un plato de comida. Y en el caso de los niños, agradezcamos por la educación que nuestros profesores y todo el colegio se esfuerza para que nosotros podamos aprender. Y dejando todo lo material, quiero hablar también de las personas y agradecer por todas las personas, hasta por las personas negativas que nos enseñan a no seguir su ejemplo, por las personas nobles que nos enseñan a ser amables. Y, pero yo no estoy diciendo que, no, que haya algo bueno o algo malo, porque como dijo Shakespeare, no hay nada completamente bueno ni, na ni nada completamente malo. Es el pensamiento que así lo hace parecer. Entonces nosotros decidimos ¿Sí? qué cosas son, son buenas para nosotros y qué cosas son malas para nosotros. Ahora, agradece por si, si tu abuela se te cuida cuando tus papás no están o si te cuida tu vecina. Y también leí un libro y decía que las personas que están desempleadas eh, es por dos razones. Primero puede ser que te eh, no, falte algo por aprender y, o, segundo, puede ser porque te espera algo mejor y también agradecer por nuestros papás porque ellos son los que ellos nos crían, nos cuidan y también quisiera dar un ejemplo de por qué tenemos que ver siempre, el, un, un pues para mi opinión un la, el lado bueno de las, de las cosas, por ejemplo, si digamos tu esposo o esposa Rayó el, eh, tu auto Tú, tú en, lugar, en lugar de Estresarte y de decir ay No, no, no Se rayó el auto, ahora ¿no? con que voy a pagar? Para reparar esto Pues no, no estoy diciendo que más? te rías de esto, eh, Quiero decir que, que, que le mires el lado bueno Primero, bueno Al menos mi esposa o esposo está bien Al menos el carro Está, está, está, está en buen, eh, Bueno, sigue funcionando O también que, que el, el accidente pudo haber sido peor pero no fue así ahora quisiera dar unos agradecimientos personales y son que, que gracias a Dios pude crear este canal y este proyecto y también tengo muchos proyectos pero este es uno que ya he podido sacar para él gracias a Dios y agradecer a mis padres porque ellos son los que me dieron el permiso para hacer este canal por ser menor de edad y agradecerle a mi primo Camilo y a mi primo Sebas, por mi primo padrino Sebas, por a, a, ayudarme y aportarme pues. al canal. En conclusión, les quiero decir que agradezcan, de, de, de, que sientan las gracias que dan, que aprecien lo que tienen y no olviden que también mirar el lado bueno de las cosas porque... Y el optimismo no es vivir en un mundo en fantasía y siempre ser feliz, no. Se trata de ver el lado bueno a la vida. Y gracias a mis suscriptores por apoyarme y ver mis videos y a los que no también porque al menos les interesan estos videos. Y si llegaste hasta aquí es porque eres una persona fiel que <ríe> quiere ver que le gusten mis videos. Así que los invito a que se suscriban al canal, denle eh, no un like a este video y que compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás fuera de la solo suscríbete. Pero ya no serás fuera de la porque ahora soy tu amigo. No olviden, eh, otra vez les digo, eh, samukul 709 en Instagram y en TikTok igual. Y también déjenme en los comentarios qué videos quieren que haga. Así que nos vemos, mis queridos amiguitos.